Pero lo importante es oh, la... okay. estamos aquí con Juan Matos y Rina Espaillat en el día de hoy como invitados especiales el 6, 7 de junio del 2021. Y tenemos a nuestro estudiante Mario Andrés Cabrera Guzmán, quien nos va a leer eh, la biografía de Rina Espaillat. Así, este, todo lento él para nosotros disfrutar de esa lectura. Bueno, Rina P. Espallar nació en la República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Trujillo. Su familia fue exiliada a los Estados Unidos y se instaló en la ciudad de Nueva York. Comenzó a escribir poesía en español y luego en inglés y publica en ambos idiomas. Ha publicado 17 colecciones que abarcan poesía, cuentos, ensayos y traducciones. Estas incluyen Lapsing to Grace en 1992, Where Horizons Go en 1998, ganador del premio T.S. Eliot en 1998, The Shadow I Dress In 2004, ganador del premio Stanza Rehearsing in Absence 2001, ganador del premio Richard Wilbur Award 2001, Playing at Stillness 2005, un chapbook titulado Mundo y Palabra, The World and the Word 2001, her place in these designs, 2008, y el olor de la memoria, the scent of memory, 2007, agua de los ríos, water from two rivers, 2017, and so on. La obra de Rines Payat ha obtenido otros premios, entre ellos, el Sparrow Sonnet Award, tres premios anuales de la Poetry Society of America, el premio Der Hovnissen, otorgado por el New England Poetry Club, y el premio Tree at my Window de la Robert Frost Foundation por sus traducciones al español de las obras de Robert Frost. En 2008, recibió un reconocimiento con motivo de logro hospitalicios de Salem State College. Es miembro fundadora de dos organizaciones literarias: los Fresh Meadow Poets en Queens, Nueva York, y los Wow River Poets en Newburyport, Massachusetts. Perfecto, entonces ahora tenemos a Rurester Vera Meja, ¿Quién nos va a hacer el favor de leer la biografía de nuestro invitado poeta, Juan Matos? Buenos días. Muy buenos días, Ruth. Gracias por la oportunidad. Juan Matos, 1955, educador dominicano residente en Lunenburg, MA, Estados Unidos. Emigró a los Estados Unidos en 1985. Es autor de numerosos poemarios. Sus más recientes son... The Man Who Left, El Hombre Que Se Fue, 2017, Sugar Cave and Poor, 2018, y el audiolibro Azúcar, Cayo y Puerto, La Epopeya del Batey Central, Barahona, 2018, Violetas del Alma, 2020, Sol y Cortos, 2021, De las Parras, 2021, y Con, pescado, con Pecado Concebido, 2021. Sus trabajos han sido incluidos en numerosas antologías y revistas literarias. Actualmente es el poeta laureado de Worcester 2020. Matos desarrolla amplia gestión cultural en centros comunitarios y académicos, promoviendo lecturas poéticas e impartiendo talleres de escritura creativa. Además, forma parte de la tertulia Letras, que semanalmente presenta encuentros virtuales con escritores y artistas. Matos ha sido miembro fundador de Palabra, Expresión Cultural, PEC, Grupo Cultural Hostos en, U, en Worcester y de Tertulia, Pedro Mir en Lawrence, MA, y de Casa Cultural Dominicana de Worcester. Forma parte del Audiovisual Board of Latino Education Institute de la ciudad de Worcester. Juan Matos es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con grado de Licenciatura en Química. Ha completado maestría en Educación Elemental en el Lefman College, Bronx, New York, maestría en Educación Bilingüe en Worcester University. M.A., además, cursó estudios de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Matos es educador retirado luego de 32 años como maestro bilingüe y profesor de español avanzado y literatura. Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su activismo cultural y educativo. Eh, están en inglés, intentaré leerlos. Entre ellos. Puedes ellos... dejarlo. Puedes dejarlo así? Sí, hombre. Ah, pero son no. muchos y son muy, muy bonitos. Por favor. <ríe> ok, no hay problema. Vamos a la poesía. Ok, entonces vamos ahora a pedirle a, a Rines Payat y a Juan Matos que inicien el diálogo, que yo estoy segura que va a ser muy fructífero para todos, sobre la poesía. Vamos también a oír de su propia voz poemas que han sido escritos por ellos, y de inmediato in, e iniciamos con Rines Payat y Juan Matos. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. a todos. Eh, quisiera eh, presentarle a doña Rina. Ya ustedes conocen su biografía. Lo que lo, lo que los biógrafos nos recogen es la gran calidad humana y la ternura. La profesora ofelia puede dar testimonio de eso y la espontaneidad y el amor tremendo que siente por nuestro país y nuestra gente, y sobre todo por los jóvenes. Nosotros le decimos Rina Mai como decimos en el campo, Mai porque es nuestra mentora, es la cuando tú escribes algo, cuando tienes una duda, tú llamas a Rina mai y siempre con ternura te dice cosas. E igualmente, cuando escribes algo que no está a la expectativa, ella te mira a los ojos y te dice Juan Matos, usted fue el que escribió esto. ¿Usted está seguro que te escribió esto? Vaya a revisar las cosas. Entonces eh, yo me siento muy, muy, muy bendecido de estar al lado de Rina mai y Rina y yo hablamos anoche, lo que anhelamos, chicos, es que todos ustedes eh, participen activamente en la clase. Si tienen una pregunta inmediata, abran el micrófono, pregunten, eh, hablemos, conversemos. Eh, no queremos que sea una, una reunión en la que ustedes se queden ahí oh, 45 minutos escuchando. No, los vivos, en otras palabras. Adelante, Rina May. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ofelia, por, por todo esto. Dios mío, yo no sabía que había vivido tanto tiempo. Esa, esa, esa biografía fue eterna. Para <risa> mí, lo importante de mi biografía es que tengo cuatro nietos. Pero, en fin, a la poesía se ha dicho. Lo, que, lo importante para mí como poeta es que uno tiene que comprender que antes del de arte viene el craft, como se llama, el, el, lo que hace el trabajador, el poeta como el pintor, como el escultor, como, el, como el, baila, el que baila, el que escribe drama, es un trabajador, como cualquiera, como un carpintero. Un oficio. Yo, ¿Perdón? Un oficio. Un oficio, pero un oficio humilde. Es un oficio que le pertenece a la raza humana entera. No es una cosa especial que le pertenece a este y aquel y aquel. Es una cosa que es parte de nuestro ser, parte de nuestra esencia humana. Y yo creo que todo el mundo tiene en, en su persona, en su alma, en su mente, tiene un poeta, un músico, un pintor, todo eso es latente, eso está ahí esperando que se use. Pero lo importante es que hay que comprender las herramientas de ese oficio, porque todas las artes son un oficio. Imagínense que usted haciendo un poema, uno de ustedes quiere hacer un poema. Ese poema necesita una caja. Y la caja la tiene que hacer no el poeta, sino el carpintero que tiene que venir primero, antes. Que, que el poeta. ¿Cómo se hace la caja? Bueno, se, cae, se hace a, aprendiendo las herramientas. ¿Qué es el martillo del poeta, por ejemplo? ¿Qué es el, el tornillo, el clavo? Todo eso es lo que uno nota en un poema cuando lo lee. ¿Qué es lo que tiene? Tiene, tiene mesura, tiene una, tiene una música. Una música que lo hace el martillo, que es la métrica. La métrica es lo central. Después de eso viene la rima, las, las eh, imágenes. Lo que uno le ofrece al, al, al que está leyendo, al que está oyendo, uno le ofrece un, un cine interno. Uno le da palabras, con las palabras uno le crea un cine que él puede imaginarse. Pregunten cualquier, cualquier cosa que quieran. Yo no quiero hablar, en fin, sin que me, sin que me contesten para yo, yo saber que estoy comunicando. Disculpe, Rina, cuando usted habla directamente de que tiene ritmo, creo que eh, al hablar de las herramientas y el ritmo, por lo menos a mí me da a entender que al escribir o al, al momento de buscar inspiración o iniciar un nuevo proyecto, las herramientas no se usa una hoy y, y, y otra pasado mañana, sino que las mismas se complementan para poder llevar un ritmo adecuado al momento de escribir. Precisamente, y di dicho perfectamente con claridad y, y absolutamente comprensión, esta señorita va a ser una buena maestra. Así es. Es, es una cosa, para muchos, para muchos poetas, lo primero que viene, eso es así de verdad de mí, cuando yo siento ese, ese sentido de, de, de, de, de inquietud interna, inquietud espiritual y mental, lo que oigo primero es la métrica. Yo ni siquiera sé en, es, en ese momento qué es lo que estoy pensando. Yo solamente decía que, que algo me está haciendo... Y después de darle un momento y pensar un ratico y sentir lo que es que estoy sintiendo, es que vienen las palabras y se meten ahí y sustituyen la, la, la, la tambora. Y digo entonces en ese momento, ah, eso es lo que estoy pensando. Estoy recordando tal y tal experiencia. Y lo que siento es la pena de no haber hecho lo que debía haber hecho en, esa, en, esa, en ese momento. Pero, pero uno no lo sabe al principio. Uno lo que siente, por lo menos yo, uno lo que siente es ese batir de la tambora que le dice a uno, escríbeme. Escríbeme que estás pensando, estás sintiendo algo. Pero si uno si no uno oye, si uno no se tranquiliza y oye lo que le dice esa tambora, no le viene el poema porque así es como viene. Quiere decir que el, el, el trabajador el, ¿cómo se dice? Craftsman. El artesano. El artesano, ah. precisamente. El artista comienza siendo artesano. Y entonces, con mucha suerte, con mucha paciencia y con mucho estudio, quizás con suerte se vuelve un, un artista. Pero lo primero que está ahí es el artesano. Y entonces uno comienza, ah, ¿y qué clase de caja es que necesita este poema? Necesita tal y tal cosa. Y uno oye con mucha paciencia y el poema le dice a uno, yo quiero ser un soneto, yo quiero ser una villanela, yo quiero ser una, un, un romance. Y, uh, y así, Juan, por favor, a, a, a, añádele lo que se me ha olvidado. En verdad, eh, la clave está en seguir el, lo que la imagen quiere la forma en que la imagen quiere ser expresada. Eh, particularmente en mi caso y el caso de muchos compañeros y de lo que está explicando Rina Spallat, Rina May, es que tú no te sientas hoy en la mañana y voy a decir voy a escribir un soneto. Eso no ocurre. Uno al responder a la inquietud, porque eso sí es una gran inquietud, por eso se desvela no mm. pocas veces uno, por eso aplaza eh, el almuerzo, el desayuno, la cena o sencillamente se queda sin comer, porque es es algo que tienes que que tienes que sacarlo. Ahora eso que hasta que no toma su forma. Hasta que tú no, hasta que no se revela, hasta que no logres aproximarte a, a, a lo que es, entonces. Te lleva al teclado. Entonces. Allí en el teclado. Tú dices, bueno, déjame ver si esto quiere ser soneto, si esto quiere ser un pareado o sencillamente como los gases que no tienen forma. sí no tienen forma, salen y de ahí viene el verso libre. Entonces uh, sale la expresión, la expresión genuina, por supuesto. Uh, al darnos cuenta de que lo que somos, eh, somos trabajadores del lenguaje. Me gusta mucho la palabra que mi mamá, eh, siendo pequeño, eh, creo que conversaba con una de las chicas en la mañana. Eh, fue mi maestra de tercer grado hasta quinto grado. Y nosotros somos de campo, de un campo de, llamado Fundación en Barahona. Y mis padres cortaron caña, etcétera, y mis tíos. Entonces mamá decía tú vas a labrar la palabra, porque ella fue maestra, ella fue educadora. ¿sí? Vas a labrar la palabra. Entonces, ese labrador va con el surco, con, con la hacha o el machete, a hacer el hoyo, a poner las cosas. Entonces, el labrador de la palabra va a empezar a poner eh, esos símbolos, porque la palabra no es nada más que el símbolo del sentimiento que, que te está asfixiando, que quiere salir. Y entonces, ya el resto ¿verdad? es continuar obedeciendo a ese llamado de sácame de aquí. Si es un escultor, va a coger los cinceles eh, y va a coger sus instrumentos como hacía Pai Alfred hasta sacar su figura, lo que desea. Pero esa figura estaba en él antes. Entonces la música, la música sí, cada quien tiene su música por dentro. E inclusive, cuando se está versificando, pasa en mi experiencia, hasta mi forma de respirar, el ritmo de mi respiración, es lo que eh, la figura le dice, no, espera, eh, acá no va esa sinalefa, porque cuando vayas a respirar te vas a quedar sin aire. Y entonces ya se va armando hasta terminar lo que es el cuerpo del, del sentimiento escrito, que llamamos po, eh, poema. Matos. Este, Ruth Vera fue que eh, alzó la mano. Fue, oh, sí. que alzó la mano? Ruth, por yo favor, ya. parece que tiene alguna pregunta o alguna opinión. Sí, la, lo que pasa es que no quería dejar eh, que se vaya como la idea de, de eso, de la rima y de no escribir cuando yo decido y cuando me despierto o digo, por ejemplo, tengo hasta tal tiempo para escribir algo. A mí me pasa, y yo no soy escritora, ni me considero escritora tampoco, porque realmente he intentado escribir, sí, pero, pero no así como de una forma profesional. Y también me cohibo mucho por la parte de la técnica. Debemos conocer la técnica, no conocer qué es esto, qué es aquello. Y luego siento que mis escritos pues no tienen valor porque no conozco de la técnica. ¿Es? Por cierto, escribí un poema, dígame. ¿Tiene? No, no, siga, siga, esto es perfecto. Y a mí lo que me pasa es lo siguiente, yo estoy haciendo, cual yo hasta estoy cocinando, fregando, cualquier cosa. Uh -huh. Escucho una palabra o, o alguien hablando de un tema y a mí me llega una rima constante a la cabeza. Y luego que esa rima está organizada en mi mente de una forma extraña, yo comienzo a ponerle palabras arriba. Que, com, que comprenden una coherencia, y al final yo sé hasta cómo va a terminar el poema antes de escribirlo. Eso es lo que me pasa, y no sé si es así que sucede, por eso quería saber. Es exactamente así. Precisamente porque lo que usted está haciendo Rus lo que está haciendo Rus es oyendo porque lo primero que se hace para escribir no es decir ni poner en el papel, sino oír lo que el poema le está diciendo a uno. Uno tiene que portarse muy bien con el poema. Uno tiene que tener mucha cortesía con el poema, porque si uno no lo trata con, con cortesía, se le va, se le va. Pero se ve que Ruth oye primero sazonando su gallina o lo que sea que está haciendo, le viene el poema porque ella lo está esperando. Y eso es, eso es el buen trabajador, que tiene que pensar primero y entonces decidir cómo va a seguir con su trabajo. A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Yo estoy fregando platos y entonces digo, ah, estas son dos palabras que me importan para esta situación. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé porque me lo dijo. Qué bueno o sea, uno uno cree que, la que la ya la la la lo escuchó, uno cree como que no es de uno, como que no es de su sí, autoría, y sí, uno sí, siente ya. como que, ay, ya, ya yo lo escuché en algún lado, déjame ver si es que yo lo estoy pensando, o si ya existe y lo escuché y mi cerebro lo trajo a colación. Esta parte que tiene que ver con la construcción primera del poema, vamos a que los que quieren hablar sobre eso opinen para que ellos puedan continuar. Vamos a ver, al, aquí tenemos a Mario que quiere opinar. Bueno, con lo respectivo a la inspiración del poema. Realmente creo que concuerdo con eh, eh, el profe pues que puede venir de cualquier sitio y realmente como, como... Me da risa como ella pone el ejemplo de lavando los platos y que de repente... Ah, porque... En lo que a mí respecta, a mí me pasa simple y llanamente como sentado yo en mi sofá y como me llega una idea y es, ah, y no, y busco inmediatamente la forma de como sí. captarla. Pero si uno le corre atrás al poema, el poema se escapa. Uno tiene que, que esperar que el poema venga a donde uno. Y, y así, eso mismo. Ustedes todo comprenden, todo comprenden. No debíamos ir, porque esta gente lo sabe ya todo. Vamos a ir para inmediatamente continuar con Rina y Juan. Helen, por favor. All right. Buen día. Mi nombre es Helen Agramonte. Y ya que Ruth se expresó sobre que ella escuchaba primero las rimas, el sonido y luego fluía, yo quería saber si eso... Siempre pasa en el poema, si siempre hay que tener una rima constante porque en mi postura yo comienzo a escribir y me llegan palabras de la nada y comienzo a construir la poesía, en este caso un poema también, y luego le aplico lo que es la rima. Yo quería saber si específicamente hay que tener una rima desde el principio o escucharla? Hay que escucharla porque el poema es el que sabe. Y el poema es que le dice a uno, yo quiero ser rimado. Yo quiero ser, ser rimado y, y tiene que tener tal y tal, um, eh, tal, y tal eh, efecto, efecto visual. Yo quiero utilizar los sentidos. Quiero que algo en el, en el poema huela a flor. Que, que suene a música, que etcétera, etcétera. Y el podemos le va informando a uno. Otra manera de decirlo es que uno necesita saber hacer una tacita. Es como si uno fuera la persona que hace tazas y vasos y platico y cosas de ese tipo. El porque alfarero. El alfarero. Ay, me alegra tanto tener a Juan aquí porque él conoce todas, todas las palabras. Yo salí de mi país yo salí de mi país con siete años, crecí viviendo en inglés. Quiere decir que se me van a veces las palabras que debía conocer, pero yo lo que hago es que llamo a Juan y le digo, Juan, ¿cómo se llama el aparatico que hace tal y tal cosa? Y él me dice, inmediatamente el mejor diccionario que yo tengo. No, hombre. Sí, y, pero entonces uno, uno dice, yo voy a hacer, si uno está aprendiendo a escribir, no es un poema que le ha venido a uno automáticamente, sino un poema que uno está practicando para saber hacerlo. Uno hace una tacita y esa tacita uno la mete en el río interior que uno siempre tiene. Porque la vida le da a uno esa agua que siempre contiene lo que uno ha vivido, lo que uno sabe, lo que uno siente, lo que uno teme o ama. Y esa tacita uno la mete ahí abajo en el subconsciente y uno le da tiempo y entonces la levanta. Y cuando la levanta, esa tacita tiene algo que importa. Y ese es el corazón del poema. Pero hay que saber hacer la tacita primero, porque si uno no tiene algo en que contener ese, esa impresión, ese recuerdo, ese temor o ese, ese, ese alojamiento, uno no sabe, no, no, no, no, entonces no hay a dónde poner el poema. Uno tiene que saber primero hacer la caja o la tacita o lo que sea que va a guardar eso que uno, que uno siente. Y por eso es que yo digo que el, que el, el poeta es primero labrador, porque tiene que hacer, saber hacer la caja. Y entonces después, cuando le venga el poema solo, que dice, escríbeme, escríbeme, escríbeme, que no te voy a dejar tranquila hasta que me escribas, entonces uno sabe en qué ponerlo. Y por eso es que el poeta es labrador primero. Um, a mí me pasa muchas veces que yo despierto con un poema. He estado durmiendo toda la noche, pero despierto con un poema y a veces un cuento, porque yo escribo cuentos también. Y yo digo, yo no sé de a dónde me vino esto, pero tengo que hacer esto antes del desayuno, antes de que se me vaya. Y entonces uno empieza a labrar, a labrar, a labrar, y por fin uno tiene algo completo. Pero hay muchas cosas, no es solamente la rima, que no, que no tiene que ser constante ni tiene que existir. Si uno le viene un poema que se siente que se siente completo, que dice lo que uno está pensando y no tiene rima, ese es el poema que quiere ser. Um, pero yo soy generalmente rimera. A mí me gusta mucho la música que me entra por el oído. Yo soy, yo aprendí a escribir poesía oyendo a mi abuela que se juntaba con las amistades en, en la sala y ellos recitaban y tocaban música en la guitarra y el violín y el piano y etcétera. Y yo crecí, crecí en realidad bailando con poesía, porque yo metía la cabeza así por la puerta de decir, yo no sé qué es lo que está haciendo la gente grande, pero es un juego, parece que están gozando mucho, yo quiero hacer eso cuando yo sea gente grande. Y así, me, así, así fue que, que crecí. Pero después fue que me di cuenta de que la poesía no solamente se baila, como yo hacía siempre, porque yo bailaba con, la, con, con el ritmo, con la métrica, pero me di cuenta de que también... La poesía sabe decir algo triste, sabe decir algo serio sobre la vida. No es todo baile y canto, es también pena, es pérdida y alegría también. Quiere decir que uno, uno crece escribiendo. Mientras uno más escribe, más se da cuenta de lo que contiene la vida y lo que uno tiene adentro que quiere ser escrito. Yo diría que hay una... Este, yo de fresca para opinar un poquito de lo que dice Rina. Porque antes Rina, yo no debiera ni estar hablando, pero bueno. Ay, ay, ay, ay por favor. Maestra. Entonces, esta bueno, está maestra, bueno. Entonces, hay una historia que quiere ser contada. Hay una experiencia que quiere ser contada. Se cuenta a través de los sentimientos, a través de la emoción que necesitan expresarse. Y se expresan a través del de pensamiento, a través de conceptos, a través de que el pensamiento de, le da materialidad, lo convierte, como decía ahorita Rina y Juan, en forma, diferentes tipos de forma. Exacto. O sea, siempre viene, surge de eso, de una emoción, de un sentimiento. Que o se presa o tú te mueres. Hay que expresar. Exacto, porque, porque, porque en broma y en broma y en broma y no lo deja uno quieto. Y entonces cuando uno por fin comprende qué es lo que es y uno lo tiene ya en, en algo, en, en, un, en algo que lo contiene, uno dice, ah, ahora puedo desayunar. Sí. Es decir, sí. que es una cosa que interfiere con la vida, pero de la mejor manera posible porque uno acaba con algo bello. Y si uno lo que tiene es una pena, por ejemplo, si se le ha muerto a uno a alguien, porque no, todos nosotros vivimos de pérdida en pérdida, uno vive perdiendo la gente que uno quiere, y, y etc. Pero cuando uno termina y ha dicho eso, lo que uno siente, uno dice, ah, ya se me quitó, se me quitó el peso en el corazón, porque está en el papel, porque está en la tacita, porque está en la caja. Y así el poema es no solamente una cosa bella que uno goza viéndola, sino que también es como un contenido para algo tóxico, un pensamiento tóxico, un dolor que no lo deja uno vivir. Y no lo pone en esa cajita y uno dice, ah, ya, ya, ya, yo puedo vivir, porque eso está sano y salvo. Melody Valdés, que quiere preguntar o opinar. Sí, como no. Sí. Quiero hacer una pregunta, pero con todo esto que ustedes han dicho, cualquiera le daría ganas de escribir un poema. Es que es así. Pero... El ya vive en ti. <ríe> bueno. ¿Cuáles son las técnicas para escribir un poema? Yo para que siempre ni he ni querido nada. saber. ¡Eso! Pues en ¡Entramos en clase! Así es. La técnica es primero contar las sílabas, aprender a sentir la sílaba como una nota de música. Porque la poesía no es más que un, una pieza musical que se escribe no con notas, sino con sílabas. Cuando uno comienza a oír su nombre, por ejemplo, Melody, tres, son tres sílabas, y ¿a dónde cae el acento? Melody. La primera. Quiere decir que uno tiene que aprender a oír la música en el lenguaje, aunque no sea en un piano o un violín o una guitarra. Cuando uno comienza a pensar en la, en, en la métrica, así como música, que se hace con la lengua que uno habla, entonces uno ya está en el medio del poema. Después de eso vienen todos los otros efectos, la rima, la, lo que se llama en inglés alliteration, aliteración, comenzar la palabra con, con la, misma, la misma letra, por ejemplo, Valdes, vivir, victoria. Todo lo que, la repetición, la repetición es sumamente importante en la poesía porque una cosa que importa en realidad, que en ese poema es necesario, uno a veces quiere repetirla para que el, el lector diga, mm, me están mandando un mensaje que tengo que recordar esto, esto no lo puedo olvidar. En fin, hay cosas que uno va aprendiendo mientras uno las hace, mientras uno las hace. Rosángel, Rosángel. Sí, aquí estoy. No Adelante, Rosángel. Sí. Ustedes han vinculado el... mucho a estos estudiantes que todos ah, tienen... Es lo que amamos, de verdad, que los chicos sí. se expresen. Uno aprende es, tanto de ellos. Exacto. Y son maravillosos, déjenme decir. Oh, Adelante. No quiero que me regale su clase. Los okay. <ríe> sí, ángeles. Vamos Bien, a ver. Yo tengo una pregunta. Los Ángeles, Adelfa y Diana, en ese orden. Vamos a ver. Okay. ok, yo tengo una pregunta y es cualquiera de los dos me puede contestar y si lo hacen los dos me encantaría. Es cuál es su propio proceso a la hora de escribir poesía ya que ustedes nos han hablado unas cuantas técnicas que es de escuchar el sentimiento del momento que estemos ahí escribirlo, pero a mí me gustaría saber cuál es su propio proceso a la hora de escribir ese poema. Yo, yo voy a, yo voy a, a, a darle el, el, el, la palabra a Juan, porque este es, el, este es el hombre que escribe maravillas. Oiga quién dice, por Dios. Bueno. Particularmente en términos de, de mi proceso, uh, viene con la, con la viejísima costumbre de ganarle la hora al día, como decía mi padre. Mi padre era trabajador del ingenio y se, tenía que estar en el ingenio a las 4 de la mañana. Y él decía que sus hijos tenían un trabajo y era leer y estudiar. Entonces, antes de irse, él nos despertaba a las 4 de la mañana, llueve, truene o vente. Por ahí empieza mi proceso, ganarle el día. Porque luego hay muchas distracciones. Entonces, como ya el poema prácticamente te ha dicho déjame salir, uno está preñado de la idea, preñado de la, de, de, de, de la forma que, que, que quiere ya verse en, en letras. Entonces viene el, el, el ejercicio de la escritura. Entonces lo primero es dejar salir la, la imagen co tal como es en la forma genuina que ella te manda. Con la lectura. Atención, lo voy a decir bien despacito. Con la lectura. Que es la zapata de todo escritor. Entonces viene el reconocimiento de las formas. De la técnica. No quiero decir que no escriba mientras usted lea mil páginas. Lo que quiero decir es que considere que la, el, antes de escritor primeros. Lo primero que existe es un lector. Cuando yo solía escribir mis primeros poemas, mi mamá siempre era muy celosa conmigo y cierta vez. Eh, Mateo Morrison publicó algo en el, en el suplemento cultural de la universidad y yo salí de la universidad a Barahona corriendo para enseñarle, que me, por fin me publicaron de esa euforia de la niñez y Mi mamá lo leyó y sin que yo me diera cuenta fue doblando el suplemento y me ha dado aquella cachetada una galleta como nosotros decimos, con el mismo periódico ¿dónde está el millar de páginas que usted se leyó y cuando los viejos te hablaban de usted yo estaba en problemas antes de escribir este panfleto. Entonces, eh, es una advertencia que siempre, eh, una anécdota que siempre eh, comparto con mis estudiantes, porque cuando en, en la etapa de la juventud ocurren dos graves errores, ya a la altura de los 67 años que uno tiene. Uno, creer que lo que uno escribe no sirve. Gravísimo error. Guárdelo. Aún cuando usted crea que terminó el poema, lo terminé, wow, me quedó bien, guárdelo. Léalo después en voz alta. Así es. Lea su literatura en voz alta. Dos semanas después. Y el poema le va a decir, ajá, creíste que me iba a dejar, pues mira, estoy aquí. Le falta una equinita y dos milímetros de ternura le falta ese verso aquí. Venga, a ponérselo. Y fregando los platos, qué coincidencia, a nosotros nos gusta fregar. A mí me encanta fregar, trapear, lavar los baños, que Doña Alma no se me canse. Eso es tarea de varones. Atención, varones. Eso me es. lo enseñó mi may Eso me lo enseñó mi may Entonces, en ese proceso ya, dejar reposar lo escrito. Déjalo reposar. Que ya que lo has visto, entonces él te seguirá hablando después que lo has plasmado. Y finalmente, eh, ya con, con los años de experiencia, con el tiempo, el tiempo lo cura todo. Todo lo cura, el tiempo. Uh, un grande dolor. Eh, la primera novia que yo tuve, ella nunca lo supo, que era mi novia. <ríe> Me dijo 14 veces que no, mi almohada tenía su nombre, ella no lo sabía. Y yo escribí 13 poemas, incendiados, que Rolando Tamburini, mi amigo, dijo, 13 poemas de amor y un Juancito desesperado. <risa> <risa> y eso fue por ahí, por ahí, por ahí, hasta que mucho tiempo después uh, se va dando forma y uno respeta eso. Y vas creciendo en la escritura conforme practicas la humildad. Uno la humildad... crece más que el poema. Uno sí. crece más que el poema. Exacto. El, el, el, no, no se crea usted que, que, que, ha, que ha terminado, todavía uno aprende. Mira lo que acaba de decir eh, la profesora. Yo no debería siquiera estar hablando delante de, de Rina May. Eso, eso es lo fundamental, la humildad, saber que uno es un aprendiz cada vez. ¿sí? Y hablando de aprendizaje, yo quisiera que Rina May nos leyera ese, ese, ese último poema que mandó esta mañana, ¿Verdad? Vamos a empezar por la obvio. Pero, pero yo quiero saber lo que quiere decir Rosángel primero. Ah, y entonces, bueno. Diana. Rosángel, por favor. Ah, sí, yo era la persona que hizo la otra pregunta, pero brevemente, en una frase que Juan Matos dijo, que es, la lectura es la zapata de todo escritor. Me surgió la pequeña pregunta de que si hay un género en específico que cualquier poeta debería de leer o no hay uno en específico. ¿Me doy a entender? Sí, lectura sí. en general. Lectura en general, mi hermanita. Todo todo. todo, todo, desde los cómics hasta todo. Porque es que las palabras son esos, esos hologramas de, de, de los sentimientos que tiene la gente. Hay mm. mucha poesía en los novelistas nuestros. Oh, sí. Ustedes leen a, a, a Ofelia, perdón que le diga a Ofelia, a la profesora Ofelia, eh, y encontrarán que hay, desde que tú lees un, un, un párrafo de esa novela, ese poeta. Y normalmente, al menos los, los que han sido mis mentores, han iniciado con poesía y se hace la transición a la prosa, a la novela. ¿Cuánta poesía no hay, por ejemplo, en en Julio Cortázar. ¿Sí? Muchísima poesía en la, en la narrativa. Y además, todos los amados artes míos, se parecen, Juan. además, amados míos, ustedes quieren saber cómo los poemas le van a, a, a llover. Vayan a los museos. Aprecien las artes, uh -huh. la escultura, la, la artesanía en los mercados, todo, uh -huh. todo, toda expresión artística. Es, es, es literatura, es, es, es, es, te, va, te va a hablar. Es decir, que eh, no te estoy diciendo, no escriba hasta que no leas mil novelas, jamás. Pero considera esa zapata. ¿Sí? La experiencia en general, no solamente lo que uno ve estéticamente en un museo, o, o en, en un libro o en, en cualquier cosa que sea artística, sino la experiencia en sí, sea alerta a lo que está pasando, porque la, la poesía, como todo, todo el arte, se escribe con el cuerpo y el cuerpo lo que sabes lo sabe porque tiene los cinco sentidos. Hay que estar recibiendo siempre a qué huele, a qué suena, qué es lo que está diciendo, qué me entra por los oídos, qué me entra por la nariz, porque todo, todo tiene que ver con la experiencia del cuerpo. Y, y así la poesía es una cosa muy física. Miren, este, eso que acaba de decir Rin es vital. No podemos pasar por la vida sin saber qué pasamos y pasamos por una esquina todos los días y no sabemos ni el nombre de la calle. Hay que estar alerta, como dice Rina. Adelfa y Diana faltan por hablar. Un rato? Sí, Diana, por favor. Adelfa. Bien, una vez más, buenos días. Cuando usted te estaba hablando sobre las técnicas, señora Rina, Hubo algo que yo entendí inmediatamente, que incluso lo escribí aquí arriba en el cuaderno, y es que hay que leer mucho para tener un vocabulario más amplio a la hora de escribir. Entonces, eso, luego entonces el señor Juan empezó a hablar de eso y fue algo que me tocó mucho. Desde pequeña, a mí en la casa me han inculcado a leer a leer y a leer, pero cuando uno es pequeño y lo obligan a leer, uno le ve como, no le ve como lo agradable. Sin embargo... Yo me acostumbré, gracias a Dios, y le veo lo hermoso a lo que es la lectura. Sin embargo, con respecto a escribir un poema, yo siempre tuve, no sé si decirlo así como vergüenza, porque al igual que como decía mi compañera Ruth, yo siempre decía, pero es que yo no sé cómo es que va. O sea, me llegaba una, una palabra y yo desarrollaba así y cosas para mí bonitas, pero es que ve así que va, porque yo lo comparaba con otro de uno de mis profesores y como que no tenía sentido tanta diferencia, la forma de colocar las palabras y qué sé yo. Pero ahora ustedes explicarlos realmente es muy bonito y me inspiraron. Voy a intentarlo una vez uh -huh. más. Inténtalo y guárdalos. Juan, guárdalo, guárdalo, guárdalo, guárdalo con queremos paciencia. Darle la bienvenida a Ivy Guzmán, directora del departamento, de la escuela de lenguas, y queda, y queremos darle la bienvenida a Rosina Anglada, que está aquí dándonos soporte y enviándonos muchísimos mensajitos y a todos aquellos que han ido entrando poco a poco bienvenidos. Entonces vamos a permitir que sigan hablando un poquito más y tenemos varias manos elevadas, vamos a darle el chance a Diana, que tiene casi un rato largo ahí. Diana habla y entonces vamos a permitir que los invitados sigan y luego yo les sigo dando turno a los estudiantes. Diana, pero... Ay, gracias, profe, tenía un calambre ya en la mano. Bueno. Este, muchos de mis compañeros, eh, somos eh, un grupo grande, somos estudiantes de literatura, lengua y literatura. Muchos de ellos están muy, muy, muy inclinados a la poesía. Lamentablemente no es mi caso. Yo soy, una, soy menos artística, por decirlo así. Pero ¿cómo, cómo podría identificar eh, un, un nuevo escritor o una persona que está incursionando en lo que es la poesía? ¿Cómo podría identificar... ¿Qué tipo de poesía estoy escribiendo? ¿Qué género, por qué rama de la misma eh, me estoy inclinando más? ¿Cómo podría reconocer eso para de esa manera auxiliarse o tener más entendimiento de cómo puede darle cuerpo, darle forma y terminación a lo que vendría siendo su poema? No, no sé si me explique de forma correcta. y Ya, no, no te preocupes por eso, que el poema te lo dice. Y la poesía no es una, una masa grande, es, es una serie de poemas separados. Uno escribe poemas diferentes porque lo que siente en ese momento es diferente. Y también uno responde a lo que ve, a lo que, ve, a lo que está experimentando. Por ejemplo, muchos poemas a mí me han venido a través del periódico. Si leo una noticia que en realidad me, me agarra y no me, no me suelta porque no se puede perdonar tal cosa, o uno se siente sumamente contento porque ha pasado tal y tal ley que hacía falta, a mí, eso para mí es, es, una, es una, una invitación a un poema y viene. Y también lo que le pasa a la otra gente y lo que le pasa a uno y los recuerdos. La memoria, la, el recuerdo de, de, de la vida pasada es una fuente Inagotable, inagotable de poesía. La poesía viene de, de, de, del, del recuerdo, del deseo, de, de la, de la, del sentido de que ¿por qué no lo hice de la otra manera? Así. Quiere decir que la, uno no tiene que, que preocuparse por, por el, el sujeto del poema, porque la vida se lo da a uno, quiera lo uno o no. Así Aunque es. uno no quiera ese contenido, la vida se lo da a uno. Y uno, uno, uno acepta lo que la vida le manda, y eso lo escribe. Muchas gracias. Acaban de hacer que la poesía se vea o sea, desde el inicio del encuentro, ha sido maravilloso. Yo, como les digo, no tengo nada que ver con la poesía, no me siento afín, pero me siento súper cómoda en el encuentro. Y la forma en la que ustedes se expresan hacen que uno diga: ¡Ay, sí, yo quiero! <risa> Bueno, qué bien, de eso se Bonnie trata. que no soy yo la única bueno, que lo después dice. le damos más chance a los muchachos. Bueno, bueno May, yo, eh, empieza su obillejo. Yo, yo tengo aquí una forma que es eh, una, una forma es, en, española. Con el perdón, eh, profesora Ofelia. Eh, Mientras Rina, mientras la maestra Rina va hablando sobre este poema, yo lo voy a tener en pantalla, de tal suerte que... Los ¡Qué estudian, bueno, mejor! Ahí sí, qué eh, bueno. Entonces voy a compartir a uh, este... Rina May ¿se puede ver? ¿Se ve la pantalla? Sí, se, y se ve. Si lo, si lo pones un poquito más grande, Juan, es mejor, porque la, la letra es muy pequeña. Aquí va. Lo voy a poner en mayor, yes, yes. un 18... Escribe a color. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve claro? Sí. Se ve claro. Bien. Okay. Esto se mind. llama Ovillejo y no voy a decir nada antes de leerlo porque yo quiero que este poema entre como entran todos en realidad al principio, el primer paso por el oído. Ovillejo. No se sorprenda a la gente, la mente, no se sorprenda que la gente lamente su falta de garras. El hombre no se creó armado como el tigre que nació para cazar carne ajena si ha de alimentar la suya. Pero apetecemos otra presa y vamos bien armados en pos de esa. La mente se creó para cazar. Bueno, lo que sientan, lo que piensan lo que observan lo que observan eso viene ahora de ustedes will mary Reino. ¿A dónde está? Ahí está. Por favor. Adelante, Wilmery. Sí, te escuchamos. Ahí está a partir de este, de este bello... will Wilmery, escúchame que te interrumpa, pero Ivette Guzmán, la, la directora de la escuela, va de viaje y se tiene que ir, y yo quisiera darle la oportunidad de que ella pueda saludar a los invitados y a los estudiantes, porque ella va a salir de viaje y se tiene, se tiene que ir. Hola, Ofelia, buenos días a todos, buenos días Juan Matos, días, Buenos días, mi, mi, mi, mi madrina. Muy pronto estaremos eh, poniendo a circular este libro de Juan Matos, Con pecado concebido, no se lo pierdan. Sí. Eh, tenemos que hablar de esto, Juan. Claro. Eh, es un honor, un placer para la Escuela de Lenguas, para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que dos figuras de la prestancia... Poética y de la prestancia humana de Rines Payat y Juan Matos vengan a compartir esta mañana con nosotros. La verdad es que este encuentro exquisito. Yo lo voy a ir escuchando. Voy a apagar la cámara porque tengo que, que viajar al interior. Gracias, Ofelia, por traernos eh, esta este banquete poético, este lunes por la mañana, hace que uno empiece la semana poéticamente. Empezamos con buen pie eh, y así, y así queremos seguir. Gracias a todos. Es, he escuchado las inquietudes de los chicos y de las chicas que están sumamente interesantes. Así que voy a entrar por el celular para seguirlos escuchando y nada, que terminen de pasar una velada exquisita como hasta ahora. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, gracias, gracias por venir. Y buen viaje. Will mary entonces, eh, vamos a ver que ella estaba conversando y yo la interrumpí. Will mary escúchame, continúa, por favor. Bien, yo tengo dos cositas que decir eh, sobre este poema. Realmente, yo a mí me encanta apreciar el arte y me encanta ver eh, esos pequeños secretos que hay detrás de un poema, porque tengo entendido que uno se inspira de algo o de alguien. Inspirarse de alguien es como que amor-odio. Entonces, inspirarse de, de algo en general, que es el hombre, creo que tiene mucho que ver cuando dice: no se sorprenda que la gente lamente su falta de garras. El hombre no se creó armado como el tigre. O sea, que el hombre no se creó para odiar, no se creó para, para una desdicha, sino más bien que se creó para amar y para vivir. Y. Me encantó por eso, porque tiene algo detrás de, de una palabra que es no se creó armado como el tigre. Entonces detrás de esa cosita hay un secreto y me, me llamó bastante la atención. Muy bueno, muy buena observación. Muy bien, muy bien. Continuamos ahora dándole la oportunidad a Ismael Mena que opine para continuar con Rina y Juan, y luego vamos intercalando para... Ismael. Sí. Eh, bueno, lo, al, en primera instancia, lo que puedo percibir del poema es que, como el hombre siempre como tiene esas ansias de eh, echar para adelante o tener cosas nuevas o conseguir nuevos objetivos pero lamentablemente eh, hay muchas veces que no tenemos los, los recursos lo, los recursos necesarios para llegar a esas metas entonces la mente, nuestra mente siempre nos mantiene tú vas a ser exitoso, tú vas a llegar a esto tienes que lograrlo entonces ahí es donde dice que eh, el hombre no nació como el tigre con garras eh, refiriéndose, digo yo, a los recursos que podríamos tener para llegar a esas metas. ¿Quiere decir que hay otros recursos que no tienen que ser garras? Exactamente. Maravilla. maravilla. Qué, maravilla. Qué bueno. Eh, si bueno. sí, se me permite también participar, que no, que, que no plantee el nombre antes de entrar a la presentación, entonces dice Alcatel. Vamos, bueno. Mario, procede. Entonces. Bueno, a primera instancia. Cuando terminamos de leer el poema, eh, se me ocurrió que es un poema de amor, por así decirlo. Cuando dice que el hombre se posa por otra presa que apetece de otra, lo que yo entiendo es que busca amar. No necesariamente comer o alimentarse, sino saciar su corazón, por así decirlo. Por eso la comparación con el tigre, porque el tigre caza para saciar su hambre usando las garras, mientras que el hombre caza a un amante para saciar su corazón usando la mente. O al menos eso fue lo que entendí. Claro, claro, que hay, que hay muchas, que hay muchas, muchas presas, no hay una sola. El tigre entiende su barriga, que tiene hambre pero el hombre tiene otras hambres. Es. Saben ustedes que hay un asunto y es que el poeta o el escritor en general tiene algo en mente cuando está escribiendo, sin embargo, el lector viene, que nació en una época, que tiene una historia, que viene con una mochila, cuesta, y esas interpretaciones pueden ser igual o diferente a la que le di, dio el autor que le escribió. O sea, que el autor no puede decir tal o cual interpretación está equivocada, porque eso depende del lector, su percepción de lo que el artista hizo. Aquí eso iba a decir, maestra, esa parte. Eh, nosotros estamos, algunos de nosotros, en, en el taller literario de la Pucamayma, y nosotros escribimos un cuento y el profesor lo deja en la pantalla y no nos permite hablar acerca de eso. Solamente puede opinar. La persona que lee y quizás usted quiso dejar dicho algo, pero el que lee interpretó interpretó otra cosa y está bien como quiera, pero no se nos permite ni siquiera explicar lo que quisimos reflejar. Bueno, <risa> Mira, ¿qué porque... opinas de eso? Perdón. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo, de, yo digo que, que eh, el, el, el escritor y sobre todo el poeta, lo que quiere también es despertar algo en el lector. Lo que quiere es salirse de su propio cuerpo, de su propia cabeza y entrar en otra. Porque todo esto es comunicación. Esto es una comunicación mucho más profunda que un telegrama o una carta o un email. Esto es querer entrar en, en el alma de otro y mover algo. Y por eso, aunque, aunque el otro vea una cosa diferente que uno mismo como poeta no vio, eso también tiene su validez. Eso es válido. Eso es una idea que, que despertó el poema que uno hizo. Y quizás uno mismo no se dio cuenta. Eh, Helen Agramonte nos dice que hay una invitada, que, que si se puede hacer eso, participar una invitada. Claro que sí. Claro. ¿Cuál es la invitada que quiere participar que participe? Karen. ¿Procede, Karen? Ah, no la, no la escuchamos, entonces, Helen. Bueno, continuamos con Juan y Rina y luego seguimos participando. Este, oh. eh, Rina, sigue dirigiendo tus poemas. Hay bueno, una, yo... Mira, hay un estudiante que dijo que muchas veces cuando el lector tiene una interpretación diferente a la suya, el autor se sorprende y la hace suya, porque se da cuenta que él no se había dado cuenta que eso está ahí. Sí, es eso es verdad, porque uno no siempre sabe todo, todo lo que el poema le dijo a uno. El poema le dijo muchas cosas, y uno, y uno quizás 80%, 90% lo entendió, pero cuando algún inte lector inteligente con mucha imaginación dice, sí, pero eso me recuerda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces el poeta dice, así mismo es, y no lo sabía. O medio, lo sabía en el inconsciente, pero no lo sabía conscientemente. Y eso es así, porque la poesía se escribe no solamente con la mente, que también, eh, que también hace listas de compra, por ejemplo, cosas, cosas, cosas obvias, sino con otra, otra parte de la mente que no siempre sabe lo que está pensando. Sí. Y por eso es que es una escritura tan íntima, es tan íntima, que es, que es dentro, dentro, dentro de la persona. Y eso es lo que uno quiere llegar a, a, esa, esa, a esa etapa de la mente del otro. Y no siempre logra. No siempre logra. antes mm. de pasar a otra forma poética, eh, puesto que la clase es introducción a la literatura, sí. eh, ¿por qué no comentamos brevemente, brevemente, sí. la estructura de lo viejo? También hay que notar no solamente el qué sino el cómo, porque toda poesía tiene su qué, que es la materia, y su cómo, que es el método. Mire ahora el lenguaje en sí del poema, no solamente el sentimiento, o el pensamiento, sino el lenguaje. ¿Usted nota algo, algo extraño? Ofelia oh. le dejo a usted escoger quién llamar. Sí, elige, elige, Rina. Esta, esta clase es tuya. Oh, oh, bueno. bueno, yo no, no he oído todavía de Betsy Bautista. Betsy, ¿dónde estás? Uh, buenos días. Bueno. Yo soy invitada. Quisiera saber, eh, me causa curiosidad, ¿cómo hacen para usar palabras complejas en los poemas y aún así hacer que se entienda el mensaje, o sea, que el, el lector lo puede interpretar? Bueno, uno, por lo menos yo, eso es una cosa individual, el poeta individual escoge su vocabulario, pero yo hablo y escribo como una abuela, el lenguaje que uso es el, el, el idioma de todos los días, yo no tengo palabras de, de 500 pesos, sino que son las que usa el, el, el, el personaje de, de todos los días, yo soy una persona muy muy ordinaria, pero sí me gusta poner la palabra correcta en su, en su, en su, en su sitio donde hace una, una, una impresión sobre el lector, donde, donde le dice al lector, ten cuidado que aquí hay algo. Yo quisiera que alguien viera lo que está escondido en este poema. ¿Gabriela? Nadio, nadie, ve ni un secreto en este poema. Miren lo que ella ha marcado en amarillo. Que el hombre no se crea, sino que nace. Ah, no, pero eso es el pensamiento. Yo estoy hablando del idioma. Las palabras que las se usan palabras. en este poema. Algo, algo que resalta es que es como dice, como estuvo usted hablando, Rino, que no son palabras muy rebuscadas sino mm -hmm. que son palabras llanas que se, se, se expresa de una forma sencilla que hasta un niño, una persona estudiada o no estudiada, puede entender perfectamente de lo que se está hablando. Déjate. Yo ahí lo que veo es la rima. La rima. ¿Y qué nota usted de la rima? Oh, que usted había explicado al principio, que a usted le gusta eso de la música de rimar, y cuando empecé a leerlo, noté inmediatamente que es que las palabras riman entre sí. Gente con la mente, creído con nació, eh, para cazar con carne ajena, presa, esa. Eso fue lo, que, lo hermoso que vi, aparte de la interpretación. Ay, pero no, nadie me está leyendo la mente. Ay, Dios mío. Quiero decir que aquí no, aquí no hay ningún detective. Quiero un detective. ¿Yo podría dar mi opinión acerca del poema? A sí. ver si a ti, ¿no? Muy buenos días, yo también soy invitada. Eh, para mí ha sido magnífico la invitación a esta reunión porque me han parecido unas figuras totalmente interesantes. Eh, acerca del poema, eh, yo entiendo que es muy profundo porque nos, nos expresa que no se sorprenda que la gente lamente su falta de garras. O sea, para mí quiere decir eso. No se sorprendan cuando las personas tengan coraje con sí mismas por no hacer lo que otras pueden realizar dice el hombre no se creó armado como el tigre o sea el hombre no se creó para cazar o seguir los pasos que tal vez otros hicieron yo entiendo que cada persona tiene un objetivo eh, en su camino verdad y ahí y hay personas que llegan a lograr cosas magníficas pero porque esas personas lo logren no significa que todos nacimos para hacer eso o sea que nadie nació para cazar carne ajena, yo siento que nadie nació para cazar el objetivo, el sueño, la meta de otra persona, cada, ahí dice perfectamente que apetecemos de otras presas, como podemos ver en esta clase han salido muchísimos puntos de vista distintos, que confirman mucho de lo que dice el poema, o sea, apetecemos de otras presas, cada uno de nosotros tiene un punto de vista distinto, una meta distinta o un pensamiento diferente, y para mí expresa eso. Son personas diferentes y por eso lo que, lo que quieren, lo que hacen, lo que logran es diferente también. Pero yo les voy a romper el, el misterio ahora. Miren la última línea. Lean la última línea. La mente se creó para casar. Notan algo misterioso ahí. Algo inesperado. Que a diferencia de... Como usted dice el poema antes, que el hombre no se creó, dice que la mente sí se creó. All right. Miren, miren, la, miren los versos 2, 4 y 6. ¿Qué es lo que dicen esas, esos, uh, esos versos? La, el verso número 2. Buenos días. Um, yo soy invitada y pues estos versos lo que dicen es la frase del final, pero digamos que en códigos o en palabras cortas. Así es. La mente se creó para casar. Y abajo. La mente se creó para casar. Prácticamente es las palabras al final construyen un verso. Eso es. Ese es el secreto del obillejo. Obillejo viene de una palabra antigua que quiere decir un nudito, un nudito muy, muy apretado. Este, esta forma eh, tiene ese nudito, eh, que, la última, que la última línea, la, el último verso, consiste en estos tres. Es decir, que el verso es una unidad así, que no se puede separar. Es un encanto trabajar con, con, con el obillejo. Porque uno, uno comienza, si uno quiere practicar, yo le, le recomiendo a todo el mundo que practique uno. <coughs> Lo que hay que hacer es pensar en, un, en una línea de discurso que se divida fácilmente en tres pedazos. Y esos tres pedazos son estos tres aquí. La mente se creó para cazar. Ve el verso. La mente se creó para cazar. Entonces, ese verso ¿verdad? Eh, forma una oración, claro, eh, eh, completita. Sin embargo, el, el, el, en, la estructura del poema debe contenerlas, ¿verdad? Por ejemplo, no se sorprenda que la gente lamente su falta de garras. El hombre no se creó armado como tigre que nació para cazar carne ajena si ha de alimentar la suya pero apetecemos otra presa y vamos bien armado en pos de esa la mente se creó para cazar en el, el, la estructura del poema eh, cuando estemos leyendo poesía, tengamos muy, muy en cuenta la estructura del poema al, al, al leerlo en voz alta, siempre despacio. Para que eh, cada verso tenga el, eh, la oportunidad de exhibir su vestido, su significado. A los que, puesto que es una asignatura que se titula Introducción a la Literatura, yo quisiera que ustedes en sus notas anotaran algo que van a encontrar más adelante, posiblemente en otros cursos, que es el estudio de las figuras retóricas. Pero mientras tanto, tengan ustedes este, este bocadillo. Acá hay lo que se utiliza, lo que se llama encabalgamiento. Pueden tomar sus apuntes. El encabalgamiento es una figura retórica, un recurso retórico que usa el autor el creador para mantener la rima significar el sonido verdad dentro del poema por ejemplo usted tiene aquí el hombre no se creó armado como tigre esa es la idea completa ve si usted la subraya entera eso es una idea completa el hombre no se creó armado como el tigre sin embargo en, en la estructura del poema, fíjate que el autor, la autora en este caso, el hombre no rompe el verso, ¿sí? Rompe el verso y tiene, se creó para crear, para mantener la rima con nació. Que nació para cazar carne ajena, ese es otro. ¿Verdad? Ese es otro pensamiento completito, ¿sí? El hombre no se creó armado como el tigre que nació para cazar carne ajena. En caso de que estuviese eh, escribiendo este texto en, en prosa, es decir, en párrafos, entonces tendrías ahí una idea completita. ¿verdad? Ahora, como es ovillejo y el ovillejo tiene una estructura, entonces te va a usar el, el recurso del encabalgamiento para crear la estructura del ovillejo. ¿Quedó claro el concepto de encabalga, encabalgamiento, mis amores? Juan, ¿por qué no sí. lees su soneto? Uh, vamos a estar seguros de que ellos cogieron la idea del encabalgamiento y entonces vamos a mostrársela aquí en el so, en, en soneto. ¿sí? Um, déjame buscar entonces el, un soneto. Aquí está. Ustedes lo tienen. Eh, nosotros se los remitimos a la profesora... Eh, sí, yo no se lo subí incluso al aula virtual Oh, okay, qué bueno Entonces, aquí está el soneto eh, Como ustedes habrán aprendido en otras clases Vamos a repasar la estructura del soneto Son dos cuartetos ¿verdad? y dos tercetos Los dos primeros cuartetos los pongo en rojo Sí, Ahí está los cuartetos y los dos tercetos están en azules. Y el soneto eh, responde a la rima en este caso, a uh, A, B, A, B, A, ¿verdad? Y vamos a leerlo para que ustedes uh, tengan, uh, eh, después practicarán el asunto de las rimas. En la quebrada noche. Este es un dolín. Mi tía Nieves, Bonilla de Suberville, la madre de mi primo mayor fello, era muy romántica y cantaba mucho y las cosas. Y ella decía que el amor es un dolor dulce. Bueno, aquí hay una expresión de, de un dolín. En, en esta quebrada noche cruje por ti el ahogo de todas las nostalgias que yéndote dejaras. La acuarela de angustias grabadas a tu antojo en mi lienzo de amor, amor que tú olvidarás. ¿Cómo calmar esta alma que por ti desvaría Si no posas ya más en mi lecho anhelante? Alucinan mis carnes, desandan noche y día, Trémulamente esperan por tu paso triunfante. Respóndeme una endecha hilada en frenesí sobre el telar transido que te aguarda sin celo, ya sin luz, sin sosiego, solo desvanecido en ti. Me Melopeas de silencios, te esperanzan y quedo sentenciado a tus siempre, sin renunciar a ti, campana que me tañes, hembra de mi desvelo. Y ahí quedó el dolín. Entonces yo se lo dejo a Mai para que lo acuchille. ¡Oh! Yo no sé por dónde encuchillar, porque esto es, este es un poema magnífico. Sobre todo, miren ese fin, campana que me tañes. Esa figura de imaginarse una persona, la mujer amada, la mujer que no lo quiere, que lo ha votado. Y uh, campana que me tañes, hembra de mi desvelo. Tú eres la que no me dejas dormir. Tú eres como una campana que me mantienes despierta constantemente. Eso es una figura retórica perfecta y entonces tiene melopeas de silencios de esperanza y quedo sentenciado a tus siempres. Uno no está acostumbrado a la palabra siemprees como si fuera una cosa, sino un concepto, pero las figuras en este poema son divinas. Uno se ahoga en, en las nostalgias como si fuera agua. Esto es un cine que el poeta está creando para que los lectores lo vean dentro de sus propias imaginaciones. Esto es como un, ¿cómo se llama? El, el, el libreto de un cine. Pero esto es lo que está haciendo Juan Matos, dándole a uno eh, la idea para el cine interno que uno va vale a ver al, al pensar este poema. Y entonces, alucinan mis carnes como, el, como si el cuerpo en sí fuera capaz de alucinarse. Díganme, cuéntenme, ¿qué más ven ustedes en este poema? Cualquier cosa que les atrae, que les parece importante. Ok, Gabriela. Gabriela Rodríguez. Buenos días. Eh, gracias por la oportunidad. Realmente yo tenía la mano levantada, pero era para hacer una pregunta hace rato. ¿Mm? Vale, vale. Entonces, yo lo que quería preguntar era si ustedes creen que, bueno, ustedes como poetas, si creen que ustedes evolucionan en su poesía o es algo sumamente natural. Todo evoluciona, absolutamente todo. Uh, cuando yo eh, les dije a algunos de los compañeros que participaron en la clase, Guárdenlo, escríbanlo y guárdenlo. Mi madre me regaló una de las cosas más bellas de entre tantas cosas que me ha regalado. Cuando yo salía de mi campo, de mi batey para la universidad, para la UAS, a vivir en la capital, uh, mi mamá me entregó un, un, una funda, por así decirlo, un, fue, un, fue un paquete. ¿Y qué creen ustedes? Oh, mi mamá me entregó los cuadernos que ella guardaba desde que yo estaba en octavo grado, que ella rescataba los poemas que yo votaba. Y, le, uh -huh. sí, y, y la otra. Me dijo, alguna vez cuando cojas juicio le pondrás atención a esto. Oiga bien como los viejos hablan, cuando cojas juicio. Sí, porque a veces uno escribía y pensaba que no valía la pena, que, que no eran buenos o lo que fuere, pero el tiempo... Alguna vez lo dije, el tiempo cura todo. Entonces, en la medida que uno eh, evoluciona como lector, porque va filtrando, esto me hace crecer, esto no me hace crecer. Escrito está, es la sabiduría el apartarse del mal. Entonces, tú vas limpiando y, y vas condicionando tu mente. ¿Con qué tú vas a alimentar tu mente? sí Entonces, sí. Todos evolucionamos, los escritores evolucionamos. Vamos a ver los otros estudiantes que quieren participar. Eh, Claudia. Nos podemos mover del soneto a otro de los textos de Luisa, de, de Reina May. Lo que le quiero decir a los muchachos en dos cosas. En este soneto, que usted también va a encontrar en la poética, eh, eh, alguna vez se mostrarán con mis, con, mis, con mis textos. Y es que mira, por ejemplo, no tengan miedo. Eh, no tengan miedo a romper el idioma. A romper con las reglas. Si usted se inventa una palabra, mientras esa palabra sea significante en ese contexto, es válida. Eh, Como sentenciado a tus siempre. Exacto. Eso de te esperanzan, tus siempre. ¿Ven? Siempre es decir, ustedes van a encontrar palabras no solamente en, en, en mi poética y eh, sino en la poética de, de y, en la, y en los textos de muchos autores. Que tú dices, pero ven acá, esta palabra se usa esperanzan. ¿Qué es eso? Entonces, si ustedes sienten que en ese momento el poema le dice, esa es la palabrita que va, úsenla. Uh, uh, que eso pasa un, en la música. También, y es en ese contexto. La eso, es, de... eso es parte del cine que está creando el poeta. Miren al, miren al verso número 3. La acuarela de angustias grabadas a tu antojo. Es como si la mujer estuviera pintando acuarelas con la experiencia del, del poeta. Y pues, así está creando sus angustias, sus, sus dolores. Sí. Y es, eso, es, eso es una maravilla. La figura es el centro emocional del poema. Exacto. Bien, entonces vamos con otro de los poemas de Rina May. Oiga, pero esto es, es yo estoy... Ay, ay, ay, qué hierbo. Porque yo recuerdo que estaba muy preocupado con la profesora Ofelia y yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo dura? Y yo, Juan, que no quiero que los muchachos se nos vayan. Ellos nunca se van, pero que hay un receso. Y mira, esto está. Aquí. Juan, Juan, esto, esto solamente se cura de una manera. Hay que robarse esta clase. Sí, señor, nos la vamos a robar. Rina Mike, ¿qué quiere usted compartir ahora? Yo voy eso? a compartir Día de Visitas. Día de Visitas. Voy a Día buscar. de Visitas. Eso, eso es un poema Aquí que escribí poema. para mi mamá. Mi mamá, como tanta gente mayor, ella vivió hasta los ochenta y pico y uh, le dio Alzheimer's. Había sido una mujer muy inteligente, muy consciente. Pero como, como la gente que le da Alzheimer's, pues ella perdió mucho de sus recuerdos, sus memorias se le fueron y el idioma se le fue, o mucho, es parte del alma. eso se llama Día de Visitas. Aún me recuerda, aún y me acaricia. De su más intenso, íntimo ser, de su más íntimo ser, fui la primicia. Me alimentó de sí. Yo fui su luna, la nutro a cucharadas una por una. La peino, le cambio el traje y, ¡qué alegría! Le pasa la mano alegre a su bolsa vacía. Sabe que vamos al huerto. Conoce esta cosa, pero no logra siempre nombrarla rosa. Antaño, con su decir, todo lo creó. Cuando ella dijo el sol, amaneció. Me nombró y de nada surgí nacida. ¿Cómo y quién he de ser si ella me olvida? Magnífico. Y eso naturalmente viene de un... Gracias, Ruth. Eso viene, tiene que ver de un sentimiento tan profundo y tan dolorido, dolorido que uno tiene que hacer algo para salir de eso y ponerlo en esa caja que uno guarda ya para que no lo ataque todos los momentos de la vida. ¿Me entienden? Eso es una defensa. A veces la poesía es una defensa. Comentarios, por favor, o preguntas, lo que haya. A mí me gustaría darle una oportunidad rápidamente a Rosina Anglada, que no nos ha estado en el no. chat muchas cosas interesantes, pero me gustaría darle una oportunidad de que hable un poquito para que los estudiantes también la conozcan. Rosina Ay, sí. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en este inicio de semana, qué maravilla, deleitándome con ustedes, qué felicidad, de verdad los abrazo y les, eh, me encanta verles esa puntualidad y ese empeño y ese entusiasmo. Doctora Berrido, la felicito por una clase tan estupenda, qué maravilla, continuemos aprendiendo, estamos aprendiendo, yo quiero ser poeta, pero no me sale, no me sale la poesía. <risa> vamos a ver si con estas clases... A los estudiantes sí. después que vayan al chat, a medida que vamos avanzando para que lean todos los aportes que ha hecho Rosina en el chat. Eh, Rina y Juan, ¿pueden continuar, por favor? Para los, chicos, para los apuntes de los chicos en su clase de Introducción a la Literatura, este poema está escrito eh, por... La estructura es de pareados, pareados porque las estrofas son de dos versos. Y también eh, en sus apuntes pueden to tomar que la rima es es consonante. acaricia primicia, luna, una, alegría, vacía, cosa, rosa, creó, amaneció, nacida, olvida. Entonces ya el asunto de la interpretación y, y la estructura, pues entonces... Más tarde, pero por ahora en sus apuntes tienen el eh, tipo de poema escrito en pareados. Pareados eh, son versos, son estrofas de dos versos. Rina May, ¿qué más va a continuar uh, con? ¿Cuál va a continuar? Bueno, yo quería decir que estos, estas, estas, uh, fr estas frases, estas, um, uh, estos versos tienen generalmente 10 o 11 sílabas, pero donde cae el acento no siempre es igual. El acento cae en diferentes partes de la línea y eso es parte del equipo del poeta. Porque si, las, si, las, eh, si, las, si los versos fueran iguales toditos, se moriría de, de, de aburrimiento el lector. Y uno no quiere matar a los lectores porque son muy importantes. Quiere decir que uno tiene que tener en el verso lo que, lo que se llama en inglés uh, substitution. Que una, una frase se, se sustituye de otra para que el oído del lector diga, ah, eso es una sorpresa, eso yo no lo esperaba. Hay que armar el verso con, poem con, con uh, sorpresas, porque como dijo Robert Frost, si no hay sorpresa para el poeta, no puede haber sorpresa para el lector tampoco. Y la poesía contiene mucho que debe, que debe ser sorprendente. Antes que nos gane el tiempo... Uh, yo quiero compartir con ustedes un poema que precisamente lo escribí para uno de mis hijos cuando tenía la edad de ustedes. Y a Rina May le gusta mucho. Se llama No tiembles corazón. Me gustaría hacer un comentario antes Adelante. de... Adelante. El comentario es sobre el poema que Rina le escribió a su madre. Y es que a mí me llamó demasiado la atención el último verso donde dice me nombró y de la nada surgió nacida, ¿cómo y quién he de ser si ella me olvida? O sea, yo puedo apreciar que no es que ella nació en ese momento, sino que el, su mamá tener Alzheimer y haberla recordado, ella volvió a nacer. Y es tan bellamente y hermoso ver cómo ella expresó ese sentimiento de alegría que ella tuvo en ese momento en un poema tan nostálgico. Qué bien. Gracias. gracias Muy buena interpretación. Gracias. gracias por leerlo y, y poder asimilarlo de, de tan contundente manera. Gracias. Pues um, nos vamos a. No tiembles, corazón. Aquí está. No este... se me desesperen los que tienen la mano alzada, llegará su turno. Vamos a coger una partecita al final para todos los que quieren opinar o preguntar. Sí, sí. Aquí vamos. Este, este poema, ah, cuando estábamos hablando sobre la, la, el ejercicio de la escritura, pues créanme, yo le juraba a Dios que yo quería escribir un soneto. Pero tenía que hablarle a, a Manuel David. Para entonces él estaba en la universidad y uh, su novia estaba en otra universidad, pero en Nueva York. Y yo fui a visitarle y entonces los escuché, los dos hablando por teléfono. ¡Ay, que me hace falta! Yo, ¿qué para ti? Y yo le dije, David, prepara una ropa que nos vamos para Nueva York. Y él me dice, pero ¿y por qué? digo Porque tú quieres verla. Te voy a llevar a Nueva York ahora. <ríe> Cosas que hacemos los padres. Y nos fuimos a Nueva York, así sin haberlo planeado, pero no le dijimos a la chica que íbamos de camino. Y entonces lo que quise decirle es que no tuviera miedo de expresar sus sentimientos. Y después de ese fin de semana, cuando llegué a casa, tenía que sacar eso que estaba dentro de todo lo que quería decirle a Manuel David, a maleticia a Juan Ernesto, a mis hijos, cuando le llegue Cupido. Y por eso escribí, uh, no tiembles corazón para mis hijos ante el flechazo de Cupido, y para ustedes también. No tiembles corazón frente al espejo, deja el miedo mortal que te consume, no reniegues del amor, lucha parejo, dolor es el sendero de aquel que de sí huye. La honda angustia que por piel llevas, te viste de temor, te ciega en pleno, mas es tanta la sed de darte por entero que a tu mismo sentir, sentirle niegas. Ay, triste corazón, tan temeroso, que del martirio pendes sin reposo, mas niegas el amor que se avecina a la tenue pared de tu alma herida. No niegues, corazón, vida a la vida, del delirio a la sombra anda a tu pecho, sostente en la batalla y vete al lecho. Al margen de la pena y de la herida. Al alba de las albas has de nacerte. Con un sol de coraje en pecho abierto. Que el mismo temor a ti ha de temerte. Sé firme, sé timón en mar tan cierto. Que aquella oscuridad, dolor sentido. Sucumba para siempre en el olvido. Entonces, uh, como les dije, el, vers, el, el, el mensaje que yo quería dar estaba ahí, quería expresarse y hasta la lucha me ganó porque yo quería dejarlo en soneto y sin embargo terminó en cuatro cuartetos y dos tercetos. ¿sí? Eh, Gabriel García Márquez en uno de sus, de sus reflexiones dice uh, que él quería ser predisposible. Predisp predistiginador que no quería ser escritor, pero que pelea trompadas con las palabras durante ocho horas y casi siempre son ellas las que salen ganando, pues eso a ustedes les va a pasar y nos pasa a todos nosotros. La imagen nos hace luchar, nos hace pelear y entonces termina en su forma. No es un, no es un poema a cuartetos completos, no es un soneto, por cuanto tiene más de, de dos eh, cuartetos, pero él consiguió su propia forma y llegó a expresarse. Es un poema que es lo que quería hacer. Sí. Muy bien, vamos a pasar entonces a las opiniones y preguntas de los, de los estudiantes. Pueden proceder, vamos, Joheini, que no ha hablado. Joheini, por favor. Y buen día. Eh, es un placer en realidad estar compartiendo y siendo oidora de de estos grandes eh, artistas y yo tengo una inquietud y es que eh, yo antes cuando era un poco más pequeña que estaba eh, en básica específicamente como en séptimo por ahí eh, yo escribía algunas cositas pero eh, como que nunca eh, me di como que a seguir en eso, pero mi pregunta es, y mi inquietud es, porque ya estoy motivada otra vez, y es que podemos nacer con, con este arte, o es que podemos también desarrollarlo en la marcha, o sea, podemos eh, avanzar o, o ampliarse en este, en este hermoso arte, porque es muy hermoso escribir estas cosas para mí como que me llena verdad entonces escucharlo de ustedes me ha como motivado muchísimo y quiero saber si puedo seguir desarrollando porque ya más o menos empecé hace mucho bueno si tienes ese deseo de, de escribir poesía me alegro muchísimo porque yo creo que es el mejor vicio del mundo <risa> Y lo que se hace en ese caso es leer mucha poesía para ver lo que han hecho los poetas del pasado para expresar lo que, lo que, lo que no los deja vivir sin salir. Sí, Quiere decir que debes leer poemas de diferentes épocas del tiempo, de diferentes países, leer en traducción cosas que se han traducido de, del francés, del, del alemán, del italiano, de, de todo el mundo, porque todo el mundo, el mundo entero, Uh, sabe para qué sirve la poesía y la ha usado no hay no hay ninguna sociedad que no tenga alguna forma de poesía y de eso se aprende porque se aprende muchas maneras diferentes de expresarse la poesía asiática por ejemplo si leen traducción cosas de China de Japón eh, verá otras maneras como el haiku y la tanka muchísimas cosas mientras más Mientras más se, se hace parte de, de tu vocabulario, mejor, más, más se enriquece. Quiere decir que eso es una, una cosa importante. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a, este, le, le voy a ir dando chance a las personas que menos han hablado. Déjame ver. este, eh, adelfa por favor. Sí. Eh, con respecto a los poemas, yo, no, bueno, no, ya había dicho que yo leía mucho. Sobre poemas, yo había leído anteriormente y literalmente yo decir que entendía bien lo que yo leía estaría hablando mentira. Porque cada poe, poe, poeta perdón, escribe a su manera y expresa las cosas de formas diferentes. Algunos lo entendí, algunos no. Sin embargo, los, pro, los poemas, perdón que ustedes nos han presentado y cómo lo han explicado, o sea, en qué momento decidieron escribirlo o por el motivo que decidieron escribirlo, realmente resulta de una forma muy um, impresionante. O sea, para mí esa sería la palabra, la forma en cómo ustedes los explican. Y realmente eso inspira a que nosotros escribamos y nos inspiremos a través de ustedes, realmente me ha gustado esta clase. Ustedes son personas muy impresionantes, realmente. Gracias, Adelfa. Vamos a ver a mary Tenemos Wilmeri. cuatro, cinco, cinco personas que quieren participar. Adelante. Estamos llegando al final porque oh. estar fuera para las diez. Así que vamos a dejar que todos los estudiantes participen para entonces que terminemos con Rini y Juan, que ellos terminen la clase eh, con algunos más otros aportes. Adelfa, por favor. O oh, no, Will Mary. Bien, yo llevo leyendo y escribiendo desde que tengo algunos 10 años, más o menos. ¡Epa! ¡Qué bueno! Y realmente hubo un libro que me inspiró bastante y es un libro escrito literalmente en poesía, son varios poemas. Este Adolfo Baker se llama Primas y Leyendas. Lo leí cuando estaba como en cuarto de bachillerato, más o menos. Y yo me quedé enamorada de esto. Sin embargo, mi mente es un lugar muy desordenado. Y cuando yo quiero escribir un poema, me llegan 200.000 ideas. Yo quiero escribirlo sobre una persona, pero me llegan 200.000 personas para escribir el mismo poema. Entonces, yo quiero saber cómo un poeta puede inspirarse de una sola cosa y crear algo la estructura, porque yo de esa estructura, yo puedo meter 200.000 cosas y al fin y al cabo no tiene sentido, <ríe> prácticamente. No, poco a poco el mismo poema te dirá, eh, te expresará lo que quieres decir. No, el, lo, el poema viene con su con su lenguaje, con su vocabulario, con su ritmo. Amamos a tantas personas, personas, admiramos a tantas personas que querríamos ponerlas como dice Neruda, todos en su poema. Pero entonces aquí viene eh, el concepto de la humanidad. Si estás frente a una imagen así, que creo que lo que tu corazón quiere es cantarle a la humanidad, entonces coge todas, eh, todo, es como cuando estás en un, en un campo y hay nísperos y hay lechosas y hay mangos y hay aquello, y tú quieres comerte todas las frutas. Bueno, pues entonces no puedes porque tienes un solo estómago. Entonces lo que lo que vas a hacer es que vas a fijarte en las cualidades de la abuela que caminaba lento, de la tía Peliona, del tío eh, cariñoso, de la abuela. Entonces vas a escribir el poema al, al ser humano, no necesariamente uno y ese poema te va a representar a todas las, seres, la, las personas que amas. Claro, hay situaciones en las que no hay de otras eh, y esto eh, para todos. No teman escribirle al dolor. Lo repito, no teman escribirle al dolor y se los digo por experiencia propia. Siente dolor, escriba, sáquelo, no lo deje. Catarsis sí. con el dolor. La profesora sabe mucho de eso en mi experiencia. <risa> Señor, los que ya participaron y, no, y se le olvidó bajar la mano, por favor la bajan. No, los que ya eh, no eh, tienen algo será. que decir, la dejan elevada. Claudia, por favor. Claudio, Claudia, tienes que abrir el micrófono. ¿Se acuerda de los versos de, de, de Ernesto? Sí, maestra. Claudia, un escritor latinoamericano escribió algo muy bonito sobre tu nombre. Te doy, Claudia, estos es versos cierto. porque tú eres su dueña. Los he escrito así sencillo para que tú los entiendas. Pero si no te gustan, déjalo. Tal vez despierten en otros el amor que no desperté en ti. Ernesto Cardenal. Uh, oh, a Claudia. <risa> te voy a buscar. ¿Cómo se llama el poema? Cla te doy, Claudia, estos versos a okay. Ernesto Cardenal. En esta tarde de nada. Sí. Bien, eh, lo que yo eh, quería preguntar y también quería pedir un consejo, es justamente sobre lo que estaba hablando Juan Matos, es sobre eh, escribirle el dolor. Yo pasé una situación en mi vida, bueno, estoy pasando, y digamos que yo canalicé todo ese dolor, o sea, todos esos sentimientos, en forma de un poema. Sin embargo, no lo expresé de una forma clara, sino utilizando metáforas, pero también siento que al otra persona eh, leerlo, nunca nadie más lo ha leído aparte de mí, ni lo ha escuchado, eh, no va como a interpretar lo que en verdad te estoy sintiendo. O sea, puede verlo desde otro punto de vista, por la cantidad de metáforas que tiene. Yo quiero saber, ¿existe algún número limitado de metáforas o de sinónimos que podamos utilizar en los poemas o poesías? Claudia, te voy a dar una buena idea. A mí me gusta mucho la metáfora. Yo, yo, todos mis poemas contienen figuras como la metáfora. Pero lo que más me gusta es una sola que lleva el poema entero. Quiere decir que uno hace una comparación con tal y tal cosa y un árbol. Y entonces en, en una estrofa el árbol tiene sus hojas, en otra estrofa tiene frutas, en otra estrofa tiene raíces. En fin, uno, uno sigue con la figura del, del árbol, pero con diferentes partes del poema, eh, aislando diferentes elementos del árbol. Y así uno puede decir mucho, mucho, y el que lee puede seguir fácilmente, porque tiene el mismo retrato para, para todo lo que está diciendo. Y en adición. Ah, muchas gracias. En adición. Gabriela. Perdón, ah. déjame ah. decirle algo a lo de Claudia. También significa, puede significar que todavía a ese cántaro le faltan muchas vasijas para llenar. Sigue escribiendo, si tienes la, la imagen del dolor. Puede tener diferentes vertientes y escríbela. Eh, puede ser, no te voy a decir que escribas un tratado sobre el dolor, pero escribe hasta cuando ya tú sientas que pudiste ex, eh, exorcizar. Que si no te, te queda nada. Que estás vacía. Y no, no, no tiene que ser necesariamente poema, Irene, eh, puedes, puedes, puedes dejarlo en prosa, que ya la trataremos brevemente, la prosa poética. Vamos a ver, Juan Alejandro. Gracias. Pina. Gracias por participar, Claudia. Juan Alejandro. Sí, eh, con respecto a lo que hablaba el señor Juan mato sobre el miedo a escribirle el dolor, yo tuve una experiencia con un eh, sociólogo y escritor de acá que se llama Wilfredo Lozano. Él, puedo decir que es uno de mis mentores con el tiempo y me ayudó bastante en el ámbito de la escritura de, de poesía y me dijo una vez... Deja de escribirle a, a la paz, a la alegría, a que todo es felicidad. Comienza a escribirle al dolor, al miedo, a, a esos sentimientos negativos, aunque no te salga. Rompe las hojas incluso si no te sale, hasta que te salga, porque la esencia de la escritura es abarcar todas las emociones y todos los sentimientos. Sí. Entonces quería hacer ese aporte a modo de, no sé, eh, eh, aportar eso. Muy buen aporte, Juan, muy bueno. ¿Qué opina Juan Matos y Rina? Ese buen consejo, buen consejo, porque esos, esos son los recuerdos que se le quedan a uno y que le dañan hasta los días bonitos, pero si uno, si uno se ríe de la vida y le dice, mira, me, tra me, me diste algo muy feo, pero yo te voy a devolver algo bonito y bien hecho. El tataranieto Rinamay ahora. El nieto, uno se ha negado, uno se ha negado, uno se, ha, uno se ha, ha vengado de la vida cuando uno hace una cosa así. Un poema bonito le dice a la vida, yo sé hacer más que tú. Eso sería como si fuera una transmutación del dolor en belleza. Uh -huh. Eh, Mariani, antes que pasemos a otro tema, este, tú tienes la mano alzada hace mucho, hay tres personas que tienen la mano alzada Mariani, Gabriel y Mario Ok, sí um, yo no he hablado hoy, pero realmente tengo muchas cosas Qué que bueno, decir Tiene que bajar la mano, porque si no la bajan yo creo que tienen algo pendiente Ah bueno yo, yo, sí, yo sí quiero hablar eh, yo, primeramente, quería decir, desde hace ratito, pensé que he tenido un poco de problemas con mi conexión, que una vez tuve una experiencia en la cual yo iba caminando por la calle y literalmente mi mirada, solamente mi mirada, literalmente hice un poema en mi mente en, en, mientras iba caminando. Yo soy una persona que mi mirada casi siempre te va a decir lo que está pasando dentro de mí o lo que estoy sintiendo. Para mí es muy difícil esconder eso. Entonces recuerdo que yo hice un poema tan precioso, o sea, utilizando muchos adjetivos eh, solamente con lo que mi mirada estaba expresando en ese momento, los cambios mientras veía algo. Eh, y, y realmente que luego me sucedió que no pude escribirlo. Fue como ese momento solamente de esa mirada mientras iba caminando, pero cuando quise sentarme a escribirlo, se fue. Ya se fue. Son estrellas fugaces. Por eso, eh, un poeta muy reconocido, lo llegué a conocer en la UAS, en el Alma Mater, eh, siempre me quedó con esa en su conferencia. Eh, Vladimir Estuchenko dijo que a él le funcionaba escribir en, en cualquier pedacito de papel, lo que fuese, lo que tuviese a mano, la idea que le llegó y lo guardaba en fundas. Y después... Eh, de, empezaba a trabajar esas ideas, porque muchas de esas ideas, muchos de esos poemas son estrellas fugaces que o, o, los, o, lo, o lo atrapaste o se fueron para siempre. Uh -huh. Así que adelante con eso. Sí, y en realidad quería, quería decir que ayer, sabiendo que hoy íbamos a hablar de poesía, me puse a buscar un poquito acerca del tema eh, previamente y me llamó mucho la atención eh, viendo un video que alguien decía, eh, ¿por qué leer poesía? Y ella decía como, bueno, tú no lees poesía tal vez porque quieres aprender algo nuevo exactamente. Eh, las novelas y ese tipo de historias tal vez son un poco más de eso, de darte tal vez una súper moraleja, no sé. Pero poesía, ella decía como que se lee para conectar. Normalmente, cuando tú buscas realmente leer poesía, es como tú estás jugando algo con lo que tú quieres conectar, un sentimiento con el que tú te quieres identificar, y que realmente lo sentí así. Y de hecho, con, la de, con las de ambos, pero sobre todo la, también la de Juan, me identifiqué mucho por las imágenes que utiliza. Por ejemplo, en uno de los que usted presentó ahorita decía quebrada noche cruje por ti. O sea, tú te imaginas eso literalmente. Eh, entonces me llamó muchísimo la atención eso y creo que es algo que quiero aplicar en lo que va a ser mi poesía, utilizar esas imágenes para dar vida y que los otros entiendan y se puedan situar en ese contexto. Gracias, Mariana. Reina Mai, nos vamos con el... Hola, bueno, el... este, Disculpe, este, este Ay, poema, una de las cosas que a mí me encanta de la poesía es que no le importa el tiempo. La, la poesía no cree en el tiempo porque es como una máquina de, de viajar por las edades. El poema sabe hablar con los muertos que ya murieron hace miles de años y sabe hablar también con los que no han nacido todavía. Y aquí... Eh, Estoy imaginándome como una tatarabuela. Se llama el poema, para mi tátara Nieto, el astro pionero. Tú, fulanito, que por los caminos de mi sangre te lanzas al futuro. Dime si te llevas los mil sabores del viento, la voz del río, las lenguas de musgo y el hecho que cantan la tierra. ¿Y dónde dejaste la lluvia? Que no se te pierda ni el gemir de la gaviota en su desierto azul, ni esas estrellas tibias como caricias que no encontrarás en tus noches de acero. Fíjate que no te falten mariposas, apréndete el color de las horas y toma que en esta cajita de huesos te dejo el perfume de los mares. Y eso es un mensaje a una persona que no ha nacido y que no va a nacer por mucho tiempo todavía. Pero para mí está vivo porque el poema hace todos los milagros. Y es, es así. Uh, cualquier pregunta o, com o comentario, lo que sea. Eh, si se me permite. Adelante. Procede Mario, procede. Bueno. Quería decir que realmente me fascina este poema, o sea, la referencia que usted hace con su sangre, el muchacho que, su tataranieto que realmente no ha nacido y, o entiendo yo, no ha nacido. Y todos los como sabores del mundo que él tal vez o llegue o no llegue a conocer y que usted intenta que él conozca y le dice que se los mandará realmente. Hacen que mi corazón baile un poco. Qué sí. bueno, qué bueno. Mira qué lindo, Esa su corazón, es corazón baila. ese Es un poema cósmico. Sí. Y lo otro que quería hacer, eh, des, eh, preguntar, que no sé si es muy atrevido de mi parte, pero que yo he escrito un poema y quisiera compartirlo, pero eh, está en inglés y no sé si me permitan hacerlo. Ay, I see, I see. sí, sí, sí, venga, venga. sí. Bueno, pues lo voy a empezar a dictar entonces. Yo lo titulé Red Winter o Invierno Rojo y va así. Petals taint my fevered dreams, deafened breezes, freezing ballads, entranced along your garnet gaze, morbidly grasping my weary heart. My feet drag winter barefoot, peeling flesh upon snow's red. Guiding my faint shadow ahead through winter's flurried lead, whose desolate song floods my ears, brushing my cheek in dry tears, lamenting our moonless night that fades along your rosy side. Burdened it begs my garnet flesh, upon reddened lies it please, for petals taint my bleeding path with glaring roses, your snow buried. Wow, wow, the use of color is wonderful. The use of that red because it's blood, but it's also the flowers that are coming, the roses that are coming. On a bleeding black on a on a bleeding path. Yes. It's tremendo. Qué lindo, qué bien logrado. Esa figura ahí, esa las rosas. Ya sabes, Mario. Mira la crítica que te han hecho, señores. Ya yeah. nos toca terminar los Cinco minutos. Vamos okay. a pedirle a Rina y a Juan, que por favor vayan cerrando y despidiéndose del grupo. A los estudiantes que han participado tanto, les pido excusa a los que quedan todavía, que quieren seguir opinando. Eh, muchas gracias, Rina. Muchas gracias, Juan. No saben ustedes el aporte tan grande que le han hecho a esta clase. Este grupo es muy bueno, es muy participativo. Ay, sí, y traen grandes bien. cosas al aula y grandes opiniones. Yo Una espero que haya estado tan impresionado con ellos como han quedado ellos con ustedes. Claro <risa> que sí. Profe, yo quería presentarle mi poema a ellos, pero no sé si no hay tiempo, yo se lo envío. Y no porque... es muy largo, procede Ruth. No, no, no es largo realmente. Adelante sí. Ruth. Vamos, adelante, sí, adelante. Sí, sí. Ah, bueno, pues lo digo, entonces puedo... Eh, compartir pantalla o, oh, bueno, déjame ver. Léelo sin la pantalla. Lee. Ah, bueno, ya lo tengo. Oh, ya, ya lo puse ahí. No, no te preocupes. Ok, Inmóviles Líneas se llama. Dice, hablarte sería en vano porque lowly, ahora no lowly. me escuchas. Desp despacio, por favor. Ok. <ríe> hablarte sería en vano porque ahora no me escuchas. Besarte sería inútil porque ahora no lo sientes. solo me queda el recuerdo de tus palabras, de tus consejos. El recuerdo de tus líneas perfiladas que ahora están inmóviles en aquel rectángulo inevitable en el que debemos terminar. Pero me alienta saber que te tuve, que conocí tu alma, tus sentidos, tu carácter. Me alienta saber que tu dulzura fue parte de mí. Ahora te hablo al pensarte porque nos queda tu recuerdo. Te beso a cada instante al repetir en mi cabeza aquellos días en los que podía y los recibías con entusiasmo y lo esperabas con alegría. Me da nostalgia pensarlo, pero me gusta. Y más me gusta saber que te tuve tantos años y que disfruté sostener tus manos, aunque sea un poco, y ver cómo caminabas lento, porque la vida ya se hacía grande. Llegó el momento en que nadie anhelaba, pero mantengo la esperanza de que mañana te veré. A ver, a ver. Oh. Oh. Es bueno dejar, saber esos dejar colar esos sentimientos y guárdalo, tenlo ahí. Has logrado decir lo que era necesario decir en ese momento. Me sí. recuerda mucho uno de mis textos que escribí en el exilio uh, a mi padre. Se me rompió la vida viejo. Eso entonces, es. Entonces, uh, cuando mencionamos que no, te, no debíamos tener eh, miedo de escribirle al dolor, eh, este, por ejemplo, es, es, es una muestra de lo que su compañera de clases ha, ha logrado externalizar sí, de manera que no tengan miedo para nada, absolutamente para nada. Y hablando de miedo, como que nos quedan dos minutos, yo voy a compartir con ustedes eh, soliloquio para uno. Uh, eh, diálogo, diálogo para uno que. Uh, Precisamente habla de la, la oportunidad que uno se da de, de reiniciar todo el tiempo. Uh, está, ya mismo viene. Ese poema, inclusive, yo lo escribí cuando eh, vivía en Santo Domingo, antes de de salir de mi país hace 36 años. Eh, yo salí del país. Uh, diálogo para uno. Para todos ustedes, porque yo tenía poquito más de, de años que ustedes, pero llegarán ahí. No me da miedo comenzar de nuevo. No me da miedo. Entrar en la noche sin abrigo, no me da miedo. Ya el día tejió sobre mí trincheras. No me da miedo comenzar de nuevo, romper el ritmo de las horas y decirme que es tarde la mañana o bien violar los estados del tiempo. No me da miedo. Desconocer la muerte suele ser la libertad. Luego, ¿para qué asirme si solo me limito? No me da miedo comenzar de, de nuevo. No me da miedo. No, no me da miedo. Quisiera Gracias, que sea Juan. este el mensaje para ustedes. Adelante con la vida. Adelante. Si me, si me permiten un momento, porque yo tengo un poema que es una contestación a ese. Ah, con la, muy bien, muy bien. Con la misma relación. Entre, entre la cobardía y la muerte, porque el ser cobarde es una clase de muerte temprana. Esto se llama la canción del cobarde. Me dijo el sol, despierta, y se encendió. Pero yo soy sensata, y, y lo dejé ardiendo en su pasión, y se apagó. Brota, dijo la lluvia. Mejor no, se brota y se marchita, así pensé, y cerré mi verdor. Y se secó. Siembra, me dijo el viento, y se arrojó por todo el campo. Loco, contesté, te perderás así. Y se perdió sin huella en su locura. Y me tocó a mí heredar esta nada en que quedé, en que quedamos dos, la muerte y yo. Sí. Es bello. Sí. Vamos a dar un abrazo a nuestros dos invitados y un fuerte aplauso. Un abrazo a grande ustedes a la clase, una clase maravillosa. Oiganme, nos adoro a Oye, Rina, este Juan, no saben cómo hemos disfrutado de la visita de ustedes a esta aula virtual, a este espacio digital. Lo, nos alegramos muchísimo, nos han arreglado el semestre con esta visita. ¿Eh? Nos han sacado de la monotonía de siempre, más o menos. Tratamos de hacer la clase muy divertida, pero jamás como la de hoy. ¿eh? Entonces, muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación, Ofelia. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a los chicos por una participación tan buena, tan positiva. Y gracias Dios a les... todos los invitados, incluyendo a Anglada, por supuesto, y a Ibe Guzmán. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Un abrazo. Un abrazo. Precioso. Chicos. Les quiere mucho. y le, Tienen un lugar en nuestros corazones. Amén. Claro que sí. sí. Lindo. Muchos corazones, pónganle ahí para que ellos vean cómo sí. han apreciado esta visita. Visiten miércoletras en Facebook a las 7 de la noche todos los miércoles. Todos los miércoles a las 7 de la noche. En el, en el orden. Pueden ir a Facebook, buscan a Juan Mato y ellos tienen tertulia de literatura. Como no todos son estudiantes de literatura, ellos llevan siempre a los más importantes escritores de República Dominicana y de Estados Unidos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo, Muchas gracias. Hacen buen día. Bye. Bye. Bye. Bye.